UPN solidaria, abierta y deliberante. Continuamos fortaleciendo la solidaridad en estos tiempos de emergencia. Queremos eh, decirle a toda la comunidad universitaria que hemos logrado con el Sindicato de Trabajadores Oficiales IntraUPN, con articulación, apoyo, la representación estudiantil, el Consejo Superior. Una acción muy bonita. En cuarentena, IntraUPN solidaria con trabajadores y estudiantes vulnerables. Esta campaña que iniciamos hace un par de meses tenía el objetivo de apoyar a aquellos compañeros supernumerarios del área del restaurante que se quedaron sin trabajo y a apoyar a un total de 81 estudiantes con un abono a sus matrículas por 200 mil pesos cada uno y 4 millones 400 que destinamos directamente a las cuentas de los supernumerarios. Y de esta manera contribuir con un granito de arena para apoyar a las personas que más lo necesitan en nuestra comunidad. Trabajo en equipo, colaborativo, colectivo. La universidad buscó la manera administrativa de recibir estos recursos del sindicato y ahora van a llegar directamente a los estudiantes para que sigan adelante con sus procesos formativos. Nosotros por supuesto apoyamos esta campaña e insistimos que el gobierno nacional de Iván Duque es el único que tiene la capacidad normativa y el músculo financiero para destinar los recursos que requieren nuestras universidades y en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional para subsidiar las matrículas del próximo semestre para todos los estudiantes de las universidades públicas que son de, eh, de estratos vulnerables 1 y 2 especialmente. Eso es una acción concreta, que podemos seguir unidos en medio de las distintas diferencias ideológicas y políticas que podamos tener, porque eso es la universidad pública, pero lo fundamental, unidos en defensa de la universidad pública, solidarios con este tipo de acciones y con una universidad que sigue adelante a pesar de las dificultades. En cuarentena, Sintra UPN es solidaria con los estudiantes y trabajadores vulnerables. Nuestro trabajo es una bendición. Todos somos una familia y debemos ayudarnos. Al señor Sandro Guarín, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por apadrinarme. Que Dios lo bendiga muchísimo porque es algo que realmente necesitaba. Quisiera agradecer al sindicato Sintra UPN y principalmente a la compañera Marina González por la transferencia que nos hicieron. La verdad llega un momento muy necesario e importante ya que no estamos pasando por un buen momento especialmente a la señora María Eugenia Caballero en, en la finca de Villeta quiero darle las gracias porque realmente ha, ha quebrantado mi corazón juntamente también con el de mi esposa quiero darle gracias a la señora Marina Bernal eh, por su aporte generado hacia el valor de mi matrícula eh, asimismo quiero agradecerle a todos los trabajadores del sindicato eh, por tan excelente propuesta y campaña. En cuarentena, Sintra UPN es solidaria con estudiantes y trabajadores vulnerables. Por tu familia, por la mía, por Colombia, todos, todos quedémonos en casa. Muchas gracias a Sintra UPN y un reconocimiento también a la representación estudiantil del Consejo Superior. Es mi me... Agradecimiento tanto al sindicato, a todos los afiliados y a todos que los que contribuyeron con esta campaña para que pudiéramos llegar a feliz término.